Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá al canal nuevamente Hoy estamos con una replay del de 907 que nos envía muchas gracias al señor Muña eh, solicitó una replay y me la envió muy amablemente Vamos a ver eh, cómo juega un, un, un crack Porque yo les muestro mis replays, pero es para, digamos, mis replays Tiene una cuestión de que yo siempre lo hice y este canal está hecho para gente que quiere, tipo, aprender a jugar Progresar un poquito, ver cómo moverse a veces bueno, acá tenés un nivel mucho más elevado que el mío. El de Muni, obviamente, está en un clan top. Es un jugador de, de otro nivel. Y lo vamos a poder verificar a, ahora mismo, ¿no? Bueno, ahí le tira, aparece el 1390. Entonces, el ligerito enemigo es una partida de tier 9 y tier 10. ¿Ok? Eh, bueno, ahí está el 1390. Esta posición que toma. Para, está muy chiquito de minimap. Eh, la posición que toma Muni acá es clave, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenés visión a casi todos los flancos, bien, de este lado del mapa, obviamente. Lo que está por el otro lado, por, por el pasillo de 1 y 2, obviamente no lo vas a ver, pero todo lo que esté enfrente de acá lo vas a poder detectar. Lo que sí tenés que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque tenés un montón de TDS. Tenés la 4005, el ya Panzer 100, el Tito 3, el Jat Tiger, la de Panzer 4, y ya muere el Jat Tiger aliado, bien, del Clan Oso. Bueno, ahí está el Skoda. Aparece también el mouse que le pega el movimiento. Bien ahí, con este 907. Pero fíjense cómo, cómo domina el terreno. Bien, esto es lo que, lo que quiero marcarles en este, en este caso en particular. Como Muni acá domina el mapa. ¿Por qué? Porque puede detectar, puede ver. Y encima el equipo de él. Ah, ahí lo trolea un poquito el RNG. El equipo de él ya directamente ha barrido en la ciudad. O sea que la ciudad está totalmente tomada. Entonces acá yo creo que él va a poder desplegar de una manera perfecta todo lo que lo que pueda hacer, ¿no? Lamentablemente no se penetró el blindaje. Fue un poquito más arriba de lo que hubiese querido Munia seguramente. Ahí está el M48 Patton que le va a entrar desde luego. 330 penetra este 907 con hit y con munición estándar que es la, la APCR 264. Muy buena penetración tiene como para usar eh, la APCR. Ahí lo espotean, ojo. Ahí le tiran El 430 Debe haber algo más por ahí seguro Ahí está el 260 Un trillo Es que el equipo rival La verdad es que está, está... Mira qué mala suerte tiene ahí Aparece el mouse nuevamente Un tirito más En lo que recarga este bicho, ¿no? Tremendo Tremendo el 907 um, Aparece el 430 por allá atrás Bien, está... Todavía está parejo. Ahí está espoteado. Ojo cuando te espotean porque de allá al fondo te pueden tirar. De allá un poquito más a la izquierda incluso. A ver si va el 200 poquito para atrás. No. Eh, está el 3 por allá también. Ahí está, otra vez. Espera apuntar. Perfecto. Se la clava. 2.222, 2.300 de daño asistido. ¿ok? Lo que está haciendo algo así como unos 4.000... 500 más o menos 4700 ahora podríamos decir De daño combinado Fíjense como Desde acá, él sigue pegando Sigue teniendo el mapa a su disposición Aparece el mouse, ay qué lástima Ahí el Panzer 4. el Waffen Waffentrager Ahí le mete 567 Le metió un buen bombazo Ya debe ser que lo tendría podrido Munia que esté ahí, espoteando a todos sus compañeros El Waffentrager se cansó hijo. a este le mete un tiro, aunque sea Para que se deje un poco de hinchar pero, Munia, así todo, sigue eh, bien posicionado. A ver si retrocedía un poquito más. Se la iba a comer, pero no se pudo. Eh, van 3 a 3. Está muy parejo por el momento la cosa. No se sabe para qué lado se va a decantar pero es que inevitablemente... A ver, la ciudad está perdida. El pasillo del medio lo tienen tomado. Está muy complicada para que la gane el equipo enemigo, ¿no? Esta es la 4005, sale para poder espotearla Perfecto, ahí va 4005 que tiene menos camuflaje que, que un mouse, así que Un tirito más ahí en la cola Perfecto, chao a tu casa, segunda kill Para Munia 3682, 3200 eh, Una belleza 257 Low roll ahí Ahí avanza, listo A tu casa mouse ¿Sabés que te están pegando? Igual ya estaba en el horno porque estaba re complicado. No, ahora sí ya está, está más complicada la cosa para ellos. Uhu, lo spotean. Ojo con los TDs. Ojo con los TDs. El Waffen allá. Bueno, el Panzer A100 está allá de aquel lado. El J Tiger todavía no se espoteó. No. Mirá donde estaba el 1390 ahí. Campeando en los arbustitos. Haciendo un, un pasivo ahí. Un spot pasivo. Eh... Cargar hit directamente. mira cómo se la clavó. Ojo con el Waffen Tiger. Ahí está el tema. Estos de acá tienen que ir a comer a ese Waffen Tiger. Porque si no, muña no puede avanzar. Porque es que de lateral se va a comer otros 500. Y ya directamente eh, lo complica un montón. Ahí está. Ahí aparece. Ahí va avanzando. Perfecto. A sale por el costadito. No, no va a salir. Ya directamente muña se sienta acá. Se centra acá, mejor dicho. Con eh, el Skoda, con el Shat Tiger. Shat Tiger. Malísimo, ya está ahí. Perdón, ¿no? Si alguno ama, ya está ahí, pero... Me parece un tanque hiper desfasado. Mira, le entra todo. En, la, en los costados, en el frontal. Mirá. En el frontal, pero si no tenés ni que apuntarle, mira por Pobrecito, ¿qué, qué tanque que... Qué... chao a tu casa, bro. Bueno, eh, el Skoda que... Le entras como si no hubiera mañana, olvídate. Directamente sin apuntarle, le entra seguro. 1284 ahí está... A ver, pon un, un puntito, un pixel. Perfecto, bien ahí. 6661, chicos. Fíjense cómo la está jugando este querido compañero. El amigo Muña ahí, abajo. Perfecto. Uf. Avanza, se come el tirito. Y de costado, perfecto. Bueno, no importa, no importa, se come un tirillo. 320, allá Panzer 100. Están capturando. Bien, perfecto. Le vas a entrar seguramente con Le Entra todo ahí, mira. Adiós. Por eso. Les digo a veces chicos A veces cuando tenés un tanque de estas características Adelante Y te lo podés recontraformear, farmear un poquito de hit Y te lo... Es que mirá Es que no no. Entra todo bro Bueno ahí A ver si le puedo hacer munición Ay no le apuntó Bueno igual le hizo un crítico ahí A ver El se Que se la va ni para atrás Está rodeado Viene ese track con daño Hay que esperar El Japan se de atrás Un tirito más Un tirito más Perfecto salida capturada Y se ganó por captura, chicos Muy, muy buena partida Para el señor eh, Para el amigo Muni ahí Hizo un total de unos 9.638 Le voy a sacar la cuenta exacta Porque no le voy a sacar así eh, En el aire sería unos 9, 10, 11, 12 12.600, 12.800 Unos 12.900 y pico Más o menos eh, 12.930 Ahí va 12.930 es el daño combinado, bro. Yo lo otro me puse contento porque hice una partida de 5.500, 5.600 de combinado. Y vean cómo lo juega un chabón que, que, que, que digamos, la tiene clarísima. No, no, no, no, no hay que buscarle excusas. Eh, a veces uno se puede enojar porque dice, uh, te las clavan todas, uh, Mira este, tal cosa. Hay chabones que juegan así, bro, y te, te las clavan todas y juegan muy, muy bien. Yo he jugado con Munia más de una vez, ha venido a jugar a mi clan... Eh, y siempre hace la diferencia cuando está de nuestro lado Así que, nada, Muñak, muchas gracias por habernos mandado la replay Vamos directamente con los resultados Bueno amigos, entonces acá estamos con los resultados de la partida Fíjense que ha sacado maestría con el 907 Obviamente con este daño también, como para que no lo haga eh, 690 de daño bloqueado pero para, incluso tiene un poquito más de lo que dijimos Dijimos 12.930 Pero eh, parece que al final hizo un poquito más 9.638 Más 4 kills Más 3.758 Da un total de 13.396 De daño combinado La verdad, me saco el sombrero eh, Obviamente gran calibre Francotirador, bueno, de todo, le dieron medalla. De, de, de, de todo se lo merece. Porque la verdad que jugó una partidaza. Así que recuerden, esa posición es muy, muy, muy buena. Eh, pero tienen que tener el apoyo del equipo. Si no, eh, tratar de que no, no se les vengan todos encima por ahí. Porque a veces te vienen dos o tres por ahí. Y vos quedaste Solari y nada. Ah, es así. Fíjense el daño que hizo muy, las cuatro kills. Y el segundo fue el 260 con 2700 No sabes si la carrió. Recontra completa el chabón. Pero muy muy bien jugada, la verdad que felicitaciones Excelente partida, muy muy buena eh, 90.000 créditos eh, Más 68.000 de las, de las cosas festivas, de ser 105.000 cliente gastó 113.000 en munición Pero al final tuvo una ganancia de 150.968 créditos eh, Del equipo rival, la FB215B, 4.225 El 260, 3.730 Que no está nada mal, es un daño bastante bueno el mouse 2529 también, es un daño aceptable. Yo creo que en tier 10, arriba los 2000 y pico, ya es una partida bastante, bastante tolerable, digamos, bastante aceptable, ¿no? Creo que a veces uno se exige por demás, pero bueno, la idea es, eh, arriba a los 2000 y piquito de daño ya es una, una partida relativamente buena. Ya sé, 9000, pero... hablar, olvídate. Pero bueno amigos, muchas gracias, espero que disfruten esta replay, espero que puedan aprender algo, que puedan analizar algunas cuestiones, algunos eh, movimientos que hizo Munia. Obviamente no van a aprender de mí, pero sí de, de, de Munia. Así que bueno, espero que, que les sirva y que y le puedan sacar todo el jugo y todo el fruto a estas, a estas replays que, que les traigo. Muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.